Hola chicos, muy buen día. Bueno, vamos a continuar Hola. con este curso de modelado de nicho ecológico. Y el día de hoy voy a hablarles sobre la georreferenciación en los datos de presencia. Pues bueno, ya, ya me conocen de una charla anterior. Soy Daniel Jiménez García y trabajo en la UAP en México. Bueno, el tema de la georreferenciación es vital, ¿sí? Cuando nosotros queremos trabajar con el modelado de nicho ecológico y debemos ser sumamente cuidadosos con ello. Miren, la eh, agenda de la charla, ¿sí? Será la siguiente. Lo primero, vamos a tratar de entender cuáles son los orígenes de esos datos de presencia, ¿sí? ¿Cuáles son los principales problemas cuando queremos referenciar esos datos de presencia? Y por último, eh, quiero explicarles un poco en los campos ya de las bases de datos, pues bueno, ¿cómo podemos darnos cuenta si es que nuestros datos o los datos que estamos empleando, pues pasaron o no un control de calidad? Eh, primero La mayoría de los organismos que normalmente empleamos En el modelado de nicho ecológico provienen de museos Es decir, estos datos han sido colectados por otros investigadores A lo largo de muchísimos años de trabajo Eso a lo que nos conlleva es a que realmente durante... Esos años eh, no han sido solamente los especialistas, es decir, no han sido solamente el especialista en aves o especialista eh, en mamíferos, sino que han sido los estudiantes. entonces eso también conlleva un conjunto de errores asociados a los datos de las localidades ¿sí? e inclusive a los datos de la georeferenciación. Y a eso voy a que lo primero y uno de los datos más importantes, es precisamente la latitud y la longitud en la cual fueron colectados estos datos, ¿sale? Por tanto, ¿sí? nosotros vamos a tener dos fuentes de datos, ¿sale? Con las cuales vamos a alimentar nuestros modelos de nicho. Lo primero... Son los datos obtenidos a partir de otras fuentes que normalmente son museos, herbarios, colecciones, etc. Y lo otro son datos que nosotros hemos colectado, que nosotros hemos georreferenciado, que nosotros mismos hemos ido al campo, hemos hecho la taxonomía, etc, etc, etc. ¿Sale? Entonces existe aquí una diferencia sustancial. La primera es, tenemos la certeza de que esos datos están bien. Y la segunda opción es que confiamos en que los investigadores que han desempeñado los proyectos, en este caso, por ejemplo, para capturar aves, pues hicieron bien su chamba y se referenciaron o determinaron de forma correcta la localidad en la cual colectaron los especímenes. Ahora bien, si nosotros lo pensamos bien, si lo analizamos detenidamente, la mayoría de los datos provienen realmente de estas cositas que están asociadas a cada uno de los ejemplares, que son las etiquetas. En esa etiqueta no solamente se encuentra, eh, pues, la determinación del organismo que estamos analizando, o en este caso del punto que nosotros vamos a emplear como un dato de presencia para nuestros modelos de nicho, sino que también en, ese, en esa etiqueta, pues, a veces viene reflejado un conjunto de datos como los que vemos en esta tablita, ¿no? Que dice... Un kilómetro al norte de Jualilla, en Tehuitzingo, que eso es Puebla, ¿sale? O en Jalapa, Tabasco, bueno. O en el es, al este de Melchor de Mencos, en la frontera con Belice. Como podemos darnos cuenta, ¿sí?, los datos que encontramos en museos se encuentran asociados a localidades. Y es que no olvidemos que realmente muchas de las colecciones o muchos de los datos de presencia que nosotros obtenemos han sido datos antiguos o son datos viejos. Cuando nosotros estamos modelando, ¿sí? Tenemos realmente una... Eh, una información que abarca varias décadas de colecta, sobre todo es que obtenemos datos de presencia de estos museos. Ahora bien, los datos que hemos colectado nosotros, bueno, resulta que cuando nosotros georreferenciamos una posición. ...debemos estar... ...totalmente convencidos... ...y debemos estar certeros... ...respecto... ...a... ...el datum... ...que nuestro GPS... ...está empleando... ¿sale? ...ya que como observamos aquí... ...en esta figura... ...sí... Eh, ...podríamos... ...estar teniendo... ...problemas... Si no sabemos efectivamente cuál es el datum que estamos empleando. ¿Sale? No olvidemos, ¿sí? Que esto del datum lo que significa es... Eh, ¿Qué tan formada... ...o cómo se encuentra más bien formada la Tierra... ...¿sale? Si es un poco... ...esférica... ...o si es que le colocamos las distintas rugosidades... ...¿sale? Entonces... ...debemos tener mucho, mucho, mucho cuidado con esto... ...ok... ...la toma de datos... ...¿sí? ...por tanto debe ser bien clara... ...y este es el tipo de información que nosotros debemos tener ¿sale? Eh, a lo largo de la charla les iré explicando ¿sí? cuáles son los requerimientos mínimos que nosotros necesitamos para poder introducir los datos en el modelado de nicho ecológico ¿sale? bueno la georeferenciación de los datos, ¿sí?, cuenta con cierta incertidumbre, ¿sale? Y esta incertidumbre debe ser tomada en cuenta y está asociada a distintos factores. Estos factores, ¿sí?, son los que encontramos en estas viñetas, y lo iremos abordando uno por uno. El primer factor es la extensión de la localidad. ¿sale? Normalmente, ¿sí? cuando se colecta un, un organismo, ¿sí? se nos dice, este organismo fue colectado en Coscatlán. Bueno... Resulta que Cozcatlán, en este caso una localidad, bueno, una localidad que además es un municipio y por tanto tiene una superficie, ¿sí? Eh, pues ya nos lleva este hecho a una a un gran problema, ¿sí? Primero, que la localidad no es un punto, ¿Sale? Y entonces la pregunta que nos tenemos que hacer es la siguiente. ¿Cómo hacemos para convertir algo, que en este caso es un polígono, ¿sí? en un punto? El límite municipal de Coscatlán es todo esto, ¿sale? La localidad, es decir, en este caso la cabecera municipal... ¿Sí? Está representada en ese cuadrito, ¿va? Y nosotros, si es que hacemos un zoom a ese cuadrito, ¿sí? Pues observaremos ya la cabecera municipal, y en este caso sí la localidad Cozcatlán. Entonces, tenemos aquí un gran problema. Porque si mi pajarito... Decía, colectado en Coscatlán, a qué se estaba refiriendo el colector, al municipio, a la localidad o a alguno de los elementos presentes dentro de la cabecera municipal. En este caso, que pensemos, a lo mejor el pajarito fue capturado en un espacio agrícola. Bueno, a lo mejor se refiere a estas zonas de riego. ¿sale? Entonces, esto ya es un problema, chicos. Segundo problema. Bueno, resulta que utilizamos muy distintos sistemas de geoposicionamiento global, muy distintos tipos de GPS. GPS que van desde la mayor precisión, como puede ser una estación total, ¿sí? hasta los GPS que, con los cuales todos empezamos tal vez hace algunos años, hace algunos ayeres, que pues bueno, era lo que había, ¿sale? Y que tienen un gran sesgo por no ser muy precisos. Ahora bien, no olvidemos también que hoy en día ya se está trabajando mucho con esto ¿no? con las nuevas tecnologías con el teléfono y hay gente que inclusive ya hecho referencia cosas con este aparatito no, cosa que no estoy totalmente de acuerdo ya que yo prefiero contar con un equipo sí, que realmente me permita tener un alto nivel de precisión y ahora bien, aquí les quiero hablar sobre otra cosa, o, o que quisiera que ustedes eh, leyeran sobre ello, que es... Ok, supongamos que no tengo necesariamente el mejor de los equipos, es decir, que no tengo un equipo de, de alto standing, ¿sale? Pero, sí puedo realizar una cosa que puede ayudarme a que mis datos mejoren. Y eso es la corrección diferencial, que es un proceso mediante el cual, a través de la triangulación de puntos bien establecidos en el planeta, ¿sí? puedo mejorar la precisión de mi GPS. Es bien interesante, algunos lo hemos hecho con nuestros datos desde toda la vida, ¿sí? y les, les sugiero que lean un poco más acerca de ello. Bueno, el dato, ah, resulta que esto es algo que siempre ha provocado problemas ¿sí? en eh, los datos de presencia, ¿sale? ¿Qué tanto, qué tanto problema? Bueno... Este es un claro ejemplo de qué tan grande ha sido el problema, ¿sale? Esta información eh, que estamos observando sobre, lo, sobre el datum, ¿sí? lo hemos obtenido del protocolo de MANIS, ¿sale? Donde podemos observar cómo por regiones en Norteamérica existen fuertes... Eh, Desplazamientos en los datos de presencia, ¿sale? Donde tenemos po bueno, pocos errores hasta grandes errores, ¿no? Y esto tiene que ver con que precisamente estos datos, por ejemplo el NAT 27 o el NAT 83, pues emplean precisamente como centro, en este caso, eh, una ubicación en, en Kansas, ¿no? Eh, nosotros debemos, al momento de tomar un GPS, estar muy claros en qué, está, qué datum estamos empleando. Si es el NAT 27, si es el NAT 83, si es el WGS 84, si es WGS 84, UTM 14 Norte, etcétera, etcétera. Ya que si no, tendremos bastantes errores asociados a nuestros datos de presencia. Bueno, ya les había comentado acerca de estas etiquetitas, ¿no? Resulta que normalmente las etiquetas nos informan cosas como estas, ¿Sale? Individuo, colectado... ...a 5 kilómetros al norte de Coscatlán. Bueno, ya hablamos acerca de qué significaba Coscatlán. Y eso ya es un problema. Pero... ...ahora pensemos en estos 5 kilómetros al norte. Bueno, supongamos que Coscatlán se refiere precisamente a la localidad... ...que es esa cabecera municipal. ¿Sale? Entonces... 5 kilómetros al norte significaría que ahí donde está mi puntero es donde yo necesito colocar mi punto de ocurrencia. Es decir, esta etiquetita, este ejemplar. ¿Eso es correcto, chicos? ¿O es que acaso el colector... ...se refería a 5 kilómetros... ...de la... hacia la... ...carre... La, al norte de la carretera de Coscatlán. ...¿sí? ...que eso implica... ...esto que estoy... ...siguiendo... ...¿sale? Este es Coscatlán. ...esta es una vía... ...que se dirige hacia el norte... Y después de 5 kilómetros, ahí es donde tendría que estar colocando el punto. Ese tipo de imprecisiones son las que nosotros debemos ya tener bastante asumidas cuando trabajamos con este tipo de datos. ¿sale? Y ya no hablemos, ¿sí? De que Existe una serie eh, de malas interpretaciones también, asociadas con qué cosa es el norte, qué cosa es el noreste, qué cosa es el sureste, qué cosa es el suroeste, ¿sí? que también nos llevan a tener errores al momento de referenciar nuestros datos. Ok. Ok. Algo que también debemos tomar en cuenta es que cuando apenas estamos trabajando con un GPS eh, o si sea, es que te llevamos a veces un poco de prisa al momento de hacer nuestras colectas ¿sí? o tenemos demasiado trabajo, a veces mucha gente dice, bueno, nada más toma dos decimales. Ojo con esto. La imprecisión, es decir, cuando perdemos decimales, estamos incrementando incertidumbre en nuestros datos. Aquí tenemos esta tablita también, que nos habla de qué es lo que pasa si es que perdemos datos con nuestros nuestras, nuestros eh, números decimales, ¿sale?, Es muy fuerte, ¿sí?, que nosotros eh, incrementemos incertidumbre solamente por no dedicarle un poquito de tiempo a tomar del GPS 4, 5, 7, 8 decimales, los más que se puedan tomar, por favor, ¿sale?, Otro elemento que nosotros, eh, o bueno, que más bien la gente que trabaja con las colecciones y que eh, toman como incertidumbre, ¿sí?, es en relación a que a veces toman o utilizan la cartografía generada por los distintos países, por los distintos gobiernos, ¿sí?, como georreferencia, es decir, yo colecté un organismo, sí, ahí en Coxcatlán, y a lo mejor en ese momento yo no tenía eh, la disponibilidad de tener Google Maps o Google Earth. Bueno, entonces ¿qué tengo? Pues tengo la cartografía que ha generado el país, con distintas escalas. ¿sale? Y entonces, normalmente trabajaban con estas escalas, unos 250 mil o un, un millón, ¿va? ¿Qué es lo que hacía la persona que va a hacer la georreferenciación? Bueno, buscaba Coscatlán ¿sí? En una carta, buscaba el norte de Coscatlán ¿sí? Y colocaba el punto en esa carta y en base a la georreferencia que tienen las cartas, es cómo podríamos determinar el punto en el cual fue colectado ese individuo. Y supongamos que esa cartografía es 1.250.000. Bueno, de antemano sabemos que existe una incertidumbre en la precisión de 127 metros. ¿Sale? Ok. Eh... Dentro de Gebif, que es una de las principales fuentes de datos que ya les habrá comentado Taun respecto a esto, sí, tenemos muchísimos campos, ¿sale? Bastantes campos, tantos que a veces nos mareamos. Pero aquí eh, les coloqué yo creo que los campos sobre los cuales vamos a poder hacer cierto control, de la calidad de nuestros datos Sobre todo Si es que estamos indecisos En respecto A qué variables ambientales Vamos a emplear ¿Sale? Esa decisión va a depender De estos campitos Ok Ah, perdón, voy a regresarme al anterior No tengo que decirles ¿sí? Que estos dos campos latitud y longitud ¿sí? son precisamente de donde vamos a obtener la georreferencia ¿vale? ahora bien, ¿cómo se obtuvo esa georreferencia? el protocolo ¿sale? esto lo que nos está diciendo es que empleamos para obtener la latitud y la longitud ¿Sale? si es que una institución como en este caso la Conavio ¿sí? utilizó un manual de procedimientos para georreferenciar ese ejemplar si empleamos alguna etiqueta si es que alguna otra institución hizo la georreferencia o si es que utilizaron, por ejemplo, algún tipo de polígono o, en este caso, Google Earth, para georreferenciar ese dato de presencia. ¿Cuál fue la fuente? Bueno, que ya, ya, ya, ya platiqué de esto eh, de, eh, antes, ¿no? Siempre, por ejemplo, una carta... O si es que utilicé un sistema de geoposicionamiento global, ¿sale? O si es que empleé algún tipo de geoposicionador y ya de hecho me están diciendo cuál es el error estándar dentro de ese geoposicionador. ¿Sale? Eh, aquí hay que decir, ¿sí? Que mucho de esto tiene que ver con eh, la habilidad del colector. ¿Sale? Nosotros, como ya ya, ya lo había comentado anteriormente, si, si somos... Rígidos al momento de tomar la geoposición, pues nos fijaremos en un montón de parámetros que vienen de nuestro GPS. ¿Sí? Parámetros como ya había comentado hace un rato, por ejemplo, los decimales. En un momento voy a hablar más sobre otros parámetros que deben ustedes tomar en cuenta. ¿va? Ok, existe. ...algún nivel de verificación... ...de los datos... ...es decir... ...alguien... Sí, ...se referenció... ...un espécimen... ...¿alguien más... ...verificó que esa referenciación... ...está bien hecha? Eso es algo que nos debemos... ...estar preguntando... ...¿sí?... ...sobre todo... Si es que estamos, por ejemplo, trabajando con especies en peligro de extinción. Normalmente cuando estamos trabajando con este tipo de especies hay muy poquitos datos. ¿Por qué? Porque normalmente hay eh, pocos individuos colectados o hay pocos registros en general. Entonces... Para nosotros es muy importante verificar que esos datos son correctos. Es decir, que al momento de modelar no estamos modelando algo que no sea el organismo que nos interesa o que no esté reflejando el ambiente que realmente está empleando o que está utilizando la especie. Ok. Aquí es donde realmente eh, estamos viendo qué procedimiento se empleó para generar la referencia. ¿Sale? Vean ustedes, se tomó la coordenada de la localidad. Esto es decir, realmente yo estuve en la localidad donde colecté el espécimen y con el GPS, ¡ping! Tomé la referencia. Distancia asumida por carretera. Eso significa que, por ejemplo, aquí se siguió una especie de transecto carretera, ¿sí? Y la distancia a la cual se tomó el espécimen fue en base al kilometraje recorrido. ¿Sale? Entonces, como podemos observar, dentro de las bases de datos podemos encontrar muchísima información que nos hable sobre la certidumbre de los datos. Ok. Si nosotros ya revisamos, ya concretamos, ya definimos si es que nuestros datos estaban con un nivel de incertidumbre espacial bajo, ¿sí? teóricamente construimos una base de datos como esta, ¿sale? Donde tenemos la longitud, la latitud y las especies ¿no? que nos interesa modelar. Hasta aquí ya todo parece sumamente bonito, pero. Aún así, tenemos sesgos espaciales. Supuestamente, ¿sí? este es un ejemplo que por ejemplo hizo uno, uno de mis estudiantes, Hugo, eh, ya tenemos toda la certeza de que los datos están bien. Pero vean, nos jalamos datos todavía, por ejemplo, de Guatemala. ¿Sí? De bellice. Y por aquí tenemos este dato. ¿sí? Este dato que... Uno se preguntaría, bueno, ¿de dónde vino? Puede ser que sea un dato de un barco. O puede ser simplemente un error al momento de tomar los datos. ¿Sale? Entonces, después de esto. Después de haber verificado realmente todo. Fíjense que aún tenemos... Errores de tipo espacial. Errores de tipo espacial que tendríamos que corregir, ¿sí? Perdón. Y que eh, debemos eh, evitar. ¿Sí? Imagínense, tratar de modelar esto. O esto, si es que habíamos definido que nuestra zona de calibración, por ejemplo, fuera México, que eso va a ser real pero bueno, supongamos que decidimos eso. Entonces, todos estos datos nos sobran. Ahora bien, ya que limpiamos los datos, ya que están solamente los datos de México, tenemos otro detallito más. ¿Sale? Y es que, por ejemplo, ¿sí? a veces, cuando empleamos eh, bases de datos como GABIF, no olvidemos que GABIF colecta de muchas otras colecciones. Y a veces puede suceder que estemos repitiendo el mismo dato X cantidades de veces. Es decir, que por ejemplo, el primero ¿sí? provenga de Conavio, el segundo provenga, por ejemplo, de Dunam, el tercero provenga... Eh, no sé del mismo David sí y el cuarto igual entonces tenemos el mismo individuo registrado cuatro veces sale eso sí es algo que tenemos que eh, limpiar también de nuestras bases de datos y tiene que ver con la georreferencia chicos sí y aquí está, aquí estoy empezando a llevarlos hacia la decisión de qué datos eh, o cómo los, la georreferencia va a ayudarnos a definir también las variables ambientales, ¿sale? Vean ustedes, esta es una resolución, por ejemplo, a 2.5 grados, vean ustedes que estos datos se ven... Espacialmente bien distribuidos. Ah, perdón, vean ustedes. Aquí tenemos ya solamente los datos espaciales que corresponden a México. ¿Ok? Y, ¿qué pasaría si es que ya juego un poco con las resoluciones de los datos ambientales? Bueno, este es el ejemplo, ¿no? Aquí estamos hablando ¿sí? de datos espacialmente georreferenciados, ¿sí? pero que aún están correlacionados. ¿Se dan cuenta? No olvidemos que en el moderado de nicho ecológico, y cuando les hablamos sobre las variables ambientales, ¿sí? existe una relación ¿sí? de los datos de ocurrencia o de los datos de presencia, perdón, respecto a cada uno de los píxeles que estamos teniendo aquí. Y ahora, si es que cambiamos esa resolución espacial, ¿sí? veremos que cada dato de ocurrencia, en este caso, sí corresponde a un solo píxel. Y es lo mismo que atrás. ¿va? Es exactamente lo mismo, lo único que estamos cambiando aquí es la resolución de la variable ambiental O bueno, más bien el tipo de variable ambiental ¿Sale? Entonces Si tenemos datos Con Referencias Bien hechas Podríamos Trabajar a estas resoluciones que vemos ¿sale? A escalas finas pero si nuestros datos tienen un fuerte sesgo espacial, tendremos que trabajar a estos niveles, a escalas gruesas. ¿Okay? Entonces chicos, hay que tener muchísimo cuidado con la georreferencia, con darnos eh, el tiempo de realmente revisar e incertidumbre presente en nuestros datos, y en base a eso sí poder tomar las decisiones adecuadas respecto a nuestro modelo de nicho ecológico. Muchas gracias chicos.